Presenta además referencias teóricas incluidas en el material auxiliar. Los clips, las canciones, juegos y bases musicales estarán disponibles para ser descargados.